Cálmate, por favor Tampoco es el final del mundo Tranquilidad, pues uh, vamos por un buen camino Dos semanitas, todavía no se ha perdido nada Lo que se venía diciendo, tranquilidad Cálmate, por favor ¿Qué les digo? Ahora no veo la cosa tan bien, pero de todas formas, cálmate, por favor. Calma, calma, ya, esto ya, ya casi se acaba. Un abrazo a todos.